Entonces... Pues en sí, ahorita ya la segunda parte del stream va a ser más que nada para... Rantear qué fue Pokémon GO Fest, qué pasó, qué hubo, qué no hubo, qué quería la gente, qué no quería la gente y todo. Entonces, pues, en primer lugar, más que nada lo que... Y lo que es el ultra bonus el, el primer lugar más que nada estaba el primer día más que nada estaba dedicado a lo que es Spawn, ustedes vieron que estuvo por ahí el debut de varios Pokémon Shiny en el juego. Que principalmente los nuevos eran Agutino, Temple, Wismore uh, otro gran nuevo Vamos a ver checar yo por ejemplo a mí yo quería el, el agotino y afortunadamente si sí lo saqué más que nada porque esa pues, autina tiene una evolución que es esas me evoluciones de las que eh, casi nadie le gustan tanto porque son casi idénticas pero... pues en general el evento del spawn fue bueno estuve jugando prácticamente casi todas las horas me llevé que era como unos 12 shinies ajá, también que otro salió el chimecho que no me salió, el time que no me salió Uno, un F que era raro Creo es que es no era del incienso, pero.. El. Tori y el Sog.. que el tro eh, tuve Troy, el, tro, el sock no me salió, pero conozco gente que sí, digo, no eran. No era tan raro, sobre todo con el incienso y en las horas de.. Playita y de. No, con cuál sería Ah, montaña desértica. Mm. En mi caso me agarré. Me fui muy pop o ídolo como lo quieran llamar Yo por Pikachu, por Bonita, por Gardevoir. Me fui... Entonces me fui full También por ahí saqué varios shiny que no tenía como el Sable like, Que al fin se hizo después de como un millón de años Dino no me tocó pero ubico gente a la que sí, entonces Mm. En general fue un buen evento, a la distancia de las incubadoras estaba la mitad y, sí, y los sea, o de sea, tres horas que luego ni se notaban tanto, pero... Sí, las primeras horas de la mañana me tocó en un lugar de flojera y dije no, mejor me voy a mover a un lugar un poquito con más vida y creo que me gustó más disfrutar el evento ahí. El día 2, que fue el día que muchos más esperaban, sobre todo por los legendarios y todo que hacerlo más céntrico con la ciudad. Afortunadamente sí me llevé este mínimo un... El rey rock shiny y el rey ice shiny, y me faltó el... el rey steel y ya, para completar ese trío. Ese varios pero ya en la última hora, ahí tratando de buscar como loco el, el shiny o... Digo, el Shiny del Cobalion también, y el de un bueno. Pero no, no hubo suerte. Pero en general, los pases que daban eran como 20, creo. Entonces, sí. Además, la recompensa esta de conseguir loeta, que tenía unas animaciones muy bonitas, que yo creo que... Pues como cuánto tardan los legendarios en salir al público general, como uno o dos meses, ¿no? Entonces que pasa ultragono, ¿no? Sale otra cosa y yo creo que mediados de agosto salen los... Sale Meloeta para el público en general del ultra bonus así ah, las raids es así el primer día estaba muy de era nada eran los con, con gorrito y del ponita de, y del, del según sí, de galar no, no había así como que la gran cosa las inversiones estaban rápidas nada por el precio del evento que fue más barato este año estuvo bien y bueno, hay quien que aprovechar esa oferta, la del YouTube Premium. La de los tres meses gratis y eso, pues... Que los disfrute, que ojalá los, los use. Mm -hmm. Ahí está el... El ultra bonus. A ver si puedo poner esto aquí. A ver, teja, veo si puedo poner esto aquí en la pantalla si, sí, si sí, lo puedo poner, este, en... ¡Ay Dios! Cuánta basura, cuánta porquería tengo... Ahí está. Sí, ahí está, de la de Legends Lima. La voy a dejar aquí para que... se vea un poquito. Más que nada que es ahorita el bonus de tiempo. No, un Sí, ahorita solo dijeron que solo va a salir uno No va a salir ultra como el año pasado. Y pues va a tener Shiny, el debut de Cranidos, Shieldon, Bronzer para quien no lo tenga. Por ahí una hora destacada que si sí tenía probablemente un poquito de montada. Al menos así yo lo sentí. Saqué dos. El clink que haya estado mucho tiempo de incursiones y solamente de incursiones Tal aerodáctil Sabes, si me gustaría el, el cránidos más que nada Invasión, sí, es casi igual es como que un poquito más palidito También está Voltor, de Voltorb oh, The drop, no lo tengo pues Los demás fósiles, pues tengo el Kabuto, el Lomadite no. lo de hecho, lo tengo en Masters ahorita, salió en estos días. Pero Dactyl, Lil Lilip, sí lo tengo. ¿no? Como que generalmente te saco un fósil de cada región y ya, entonces. Así como tengo suerte, capaz si me toca el Shieldon y, y nunca en la vida veo cráneos Ahí está el de Palkia. Sí, lo, lo, lo voy a acercar así para que no, no me digan nada de que me lo estoy robando o qué onda. Este. Vamos a borrar esta capa. Que es este el de Palkia, en el de Palkia va a haber los dos Shellos para que no los tenga finalmente. Este va a ser el del celeste de hecho, el del oeste. Entonces yo creo que sí lo voy a hacer con unos cuantos más que nada para cambios con suerte, así ah, porque este va a ser el de este. Que no traen Shiny pero pues son de esos Shiny de los que casi no se notan a ver. Podremos poner este por aquí a... Por aquí de tener el render de... No, este... este... Dios, ¿qué es esto? No, no, no uh -huh. No quiero mi... quiero los... Aquí está este... los Shiny Shiny de... Cuarta generación Mamos wine el... Pues, pues este es... Chelos este... En, en Shiny. Es, es casi igual, es, es nada más es como que más clarito. ¿Dónde está el de de Shellos. Es, estos son los renders de Home, por cierto, de Pokémon Home, por cierto, para quien quien se pregunte y los vea y, y diga así como de, oigan, este, Que estos de dónde son, estos son los renders extraídos de Pokémon Home. Entonces ve, ve, este es el normal de Shellos este y este es el shiny de Shellos este. A ver, este, quita, quita este. Pues son son casi lo mismo pues son casi lo mismo los chelos sí ya viste chelos luego además este este es el chelos el este de hecho este se pierde un poco con el fondo del stream ojalá ahí no le haga daño visual a alguien se pierda con el shell of este y sí, por eso es un, o sea ojo record estos no van a salir en el evento pero nada más los estoy poniendo como referencia a que a como se dice el shiny de que les digo así de, son son de esos shines los que casi no se nota el tanto la diferencia entonces vamos a poner este de acá Antes cuando hacíamos que noticias ya hacía esto y todo, pero... Este es el Shiny. Sobre todo el, el Gastrodon es como que un color un poquito más chillones, pero... Pero no. Ok, sí. ¿Sí? Entonces si sí, no ahorita no, no van a salir esas cosas Nada más va a salir el Nada más va a salir el normal como para que todo el mundo ya los tenga Así aunque no pagaran el, el ticket de GoFair, Recuerden el ultra siempre es para todos Pues otras cosas que van a estar ahí Son a ser igual los dos Formas del Horrible pez de quinta generación. Del Vasculin. Que por cierto, igual va Vasculin Tienes esos shinies en los que... Podrías haber atrapado un shiny. O podrías ver un shiny y no te diste cuenta. Entonces nada, se los voy a poner igual para referencia. Ah, es, ah no, sí. Esto es black and white. ¿Cómo no, son? 500... 5, 40, ah no, 5.50 Pero eso, eso sí es como de Podrías haber atrapado Un Pascualen Shiny y no te diste cuenta Este, este, este, este, este es más gigante Que recuerdo Estos no van a salir en, en el evento Nada, Lo los estoy mostrando para Para que digan Ah, oh, es el Pascual in Shiny Yes, no, no, es, es, es el normal Esto ¿Te ¿Vamos a esconder otra vez este? Pero, o sea, ve, ni, ni, ni se nota ni nada, o sea, es más, como que más brillante y más... Que tiene los colores más chillones igual Igual que el... el No, no sé bien cómo se ve en el modelo de Cob, pero. ¿Por qué vamos a usar los renders de home? Porque son bonitos, son prácticos. Ahí el Darumaka Shiny está bien pálido. Porque lo pues, estoy viendo. Es que está cerca en una Apex, pues por eso. Pero, evento de espacio Ve. tiene palk shiny tiene giraclos y Milkangas. va a volver a estar en incursiones y a la kazan porque pues es un pokémon que se teletransporta entonces Nos rompe el tiempo y hoy van a estar otra vez juntos el los el hormiguero y la hormiga el durant y el no iba a decir a Selgor, pero no El Hitmore durante y el Hitmore van a estar juntos Luego la parte 3 es como la que están ahí Haciendo como que es muy mágica y muy misteriosa Están diciendo así de No señor, no señor Esto está muy... No señor, eso está muy... Pues nada, son regionales Pero hasta eso si te das cuenta nada, de la primera regresó el can y eso porque tiene Mega Evolución, no tiene este... Igual porque va, porque tiene Mega Evolución, entonces seguramente las van a implementar pronto Pero pues cuando simplemente no sé si los vayan a hacer regionales incursiones Como Luxia, Selfie y el Mespirit, O como cuando salieron por primera vez entre Raikou y Suikun Ese, ese calvario de entre Raikou y Suikun que rotaban en el mundo cada mes Que era como agosto, septiembre, octubre Este, de hace que ya tres años Tres, cuatro años quizá Que estaban rotando y cuando salieron Oxy el primer espíritu decían Y van a rotar No eso siempre se van a quedar en tu región ¿Por qué? Porque ya hay pases remotos Ya no hay necesidad de que Los estemos rotando Pero en GoFes vas a pues en GoFes estuvieron todos igual en sus regiones Y así como Bueno ¿Te Igual está la investigación temporal Ya resuelta bueno, la de tiempo uh -huh. Ese es el de Eevee, ahorita pasamos al de Eevee Porque Eevee si es un tema muy... Muy fuerte Es un tema que fue muy controvertido Pero que qué rayos no es controvertido en... En este juego Suéltalo tun, tun, tun, tun. está la infografía de Legends Lima de nuevo, pero esta es la del evento de. ¿de qué es esto? Pues, captura 10 Pokémon dos usa 5 vallas y de hecho te dan 5 vallas capturando diferentes especies, entonces se resuelve solo. Captura 5 Voltor, transfiere, pues, no sé qué tan raro vaya ser Voltor, pero supongo que en común. ¿no? ¿Cómo en el cabuto. Es Omanite o oh, Kabuto, entonces no hay tanto problema te armas poder a un Pokémon 5 veces te digo, todo esto está rápido 7 si este, porion pues no sé qué tan raro hagan la Porygon Revolucion un Pokémon, ahí puede uno usarlo hasta los Pichi que ahí todavía tengo guardados, entonces no me preocupo y es vallas, pues es que siempre hacemos vallas rocas, pues se supone que va a abund abunda el tipo roca, entonces no pasa nada, ganar una incursión, pues hasta puedes ganar una de nivel 1, no pasa nada Aunque pues, todo el mundo va a estar cazando el Dialga Shiny o el oso non Shiny Puedes hacer uno non un Shiny tú solo, pues bueno, aunque no seas Shiny Puedes hacer la incursión de uno tú solo y, y tirarlo, entonces no pasa nada Igual, estar más jugando un Pokémon siete veces no es, salvo que estés corto de polvos Que lo que te hayas emocionado de más en GoFest y hayas empezado a topear Pokémon Y ya ahorita eres muy corto de polvo el único problema, pero bueno, ya está todo muy rápido entonces estas investigaciones temporales son m mira mientras ahorita no hagan este la cosa que hicieron años anteriores eh... cuando fue este, hace un año hace dos años que estaban estas investigaciones que era de y si completas todas te regalamos la investigación especial exclusiva por haberlas completado todas. Que mucha gente se enojó porque creo que había una misión de camina o de zona inclusión no sé qué. Y creo que era antes de que metieran los pasos remotos y fue un caos. Fue un caos. Ahí salieron las rights. Bueno, las rights son es algo que es, es lo que está en el otro documento. No hay ninguna right que no fuera anunciado Ahora el lo único que sí es que como que ardiera la troya. El siguiente anuncio. Vamos a hacer si la música. Vamos a cambiar la música. Otra cosa. Ajá. Mm. No, este no Este está bien, pero para otra ocasión ¿Te parece? Ah, sí, este es bueno Vamos a poner el Summer Megamix de all oh My Dear Zeus del verano pasado porque esto esto fue lo que pasó después te dijeron vas a tener un community day de ibis de nuevo y va a durar otros dos días y es como de oye, pero mucha gente ya tiene community de Eevee, qué pasó aquí por qué este qué, que viene ahora pues más que nada simplemente porque... Mira, Eevee es un Pokémon un... que es estúpidamente popular mucho. Que a cada rato le terminan sacando mercancía, estampitas, no por nada, casi siempre tienen en el anime un Eevee. De este. Bueno, en Coin tenían uno casi hasta mmm, que ya como en el último año. En Sino no hubo Eevee. En Yuno no hubo Eevee. Pero ya a partir de sexta generación si ya es. Ponle Eevee a una de las niñas. No sé dónde tuvimos el de Serena. Evolucionó a El Beon. Luego después tuvieron el de Lana que. Mucha gente quería que evolucionara en Vaporeon porque es de agua y no sé qué tanto. Y al final como que. Siento que fue como una oportunidad medio perdida y todo, y... Mmm. Pero mira, me gusta mucho el anime de Sol y Luna, pero hay varias cosas que como que no están bien desarrolladas o no están bien terminadas o como que están, o como que quedaron abiertas, como eso de Eevee, que le dieron mucho protagonismo cuando salió. Más que nada también para impulsar el lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Y luego después fue así como de... Ah sí, chido, pero ahí está Shaymin y ahí están otras cosas Y vamos a enfocarnos en Meltan Sí, de hecho creo que después fue con Mike también se estaba peleando el enfoque con Meltan que, que estaba recién revelado y todo Entonces Sí, pero Entonces ahí lo tienen 14, 15 de agosto 11 de la mañana 5 de la tarde, y va a ser el super spawn Pero igual del 3 al 16 de agosto, de 10 de la mañana 7 de la noche Va a, va a estar lo de los CB capturados Eclosionados como última base y... También vas a poder Ahí evolucionarlos con toda esta Serie de movimientos nuevos que Es pues el único los únicos que están así como causando expectativa y sensación, sobre todo para PvP, son Espeon, Umbrion y Isabel. pero que son como. Bueno, Umbrion es como el que veo más seguido en la Liga Chica, porque juega un poquito más Liga Chica. Con Psíquico, con Psíquico se puede echar a los tipo. Lucha, excepto al Kron al no, al Kron sí. Pero a Kron se lo lleva de calle ¿eh? Pero... ¿Alice Crafty? ¿Al Crafty? ¿Al Crafty? No, por la resistencia del tipo oscuridad siniestro ahí ¿eh? no. no... No es no es tan opción, pero sí es viable que tenga ahí psíquico para defenderse del Toxicroc y... De otras amenazas del tipo lucha Um, espen con bolas sombras, suena interesante para el mirror match contra el mismo o contra otro psíquico y fuera de ahí este pues decían que escaldar nada más lo tiene Polyworth y sería el segundo, segundo Pokémon tenerlo el Vaporeon entonces es como de um, como que no, eh, ahora es un movimiento más que por ahí existe, como muchos movimientos del que estaban en el año 1, que ya ni sirven, o son legacy, o varios son legacy que no sirven, o varios son legacy muy chidos. Yo con Electro cañón pues ese es más para incursión, pero... Pues... Mmm, no es como que ahorita realmente te quieras animar a topear un Jolteon. Digo, habiendo cosas mejores como el secro El secrum inclusive a nivel 40 es una bestia, a nivel 50 más, pero... Aún así no... Pues también podría ser una opción de presupuesto para raids de agua que... Vienen. Que Pues sepa qué incursiones vengan ahorita, porque... O sea, viene Tialga, luego viene que y luego se acaba el mes. Bueno, viene el Ultramundo, se acaba el mes y ya no sabemos qué es el futuro del juego. Más que nada, ¿por qué? Porque o sea, apenas ahorita ya están completando el ciclo de sacar los legendarios principales de cuarto Shiny. Si no... Bueno, o sea, si sí, la región sigue, sí, no, pero yo me a si no, ¿Qué vendría este región a si Shiny, pero... Sería muy raro que lo sacan casi tan de repente cuando fue un calvario para mucha gente esperar tialga y palkia Shiny. Quizá que ya empiecen a implementar quiero en blanco, quiero en negro, pero pues de todos modos no peleas con eso, peleas con un Dragón. Lipion con semilladora, tal vez cargue más rápido, pero... Eh, hay mejores opciones de eh, tipo planta hierba en el juego, está... Pues, todos los básicos, está Binazor, está Meganium que es tanque, está... Sceptile Luego no, después, este... Glacier con ataque de agua para defenderse de los de fuego pero realmente no sé y el peón con Psicocarga no es como que bueno para que te defiendas de venenos o sea más que nada los ataques de un Umbrown Glacian y salpeón son para darles cobertura en el pvp mm. también está bueno el bonus de la investigación temporal y que te van a dar módulos cebos glaciales y también van a seguir durando tres horas los módulos cebos los inciensos Sí, o sea, es eso sí este, se pasaron, porque o sea, sí están durando los cebos, los inciensos, y luego los huevos van a recrear un cuarto. y eh, O sea, es ese evento yo creo que para mí va a ser evento de closionar huevos, o sea, Que seguramente van a salir huevos, va a salir y bien los huevos más fácil y todo, como cuando metieron este... Cuando fueron los eventos de Electabus, Magmar y Roselia que salían sus bebés con cierta probabilidad en Shiny que solo puedes sacar a por por cierto. Mm. Hay varios que sí, este, todavía quedan última base para todos los civis. Pero es que ya es un relajo cuando repites community days, porque sé en ¿en qué momento va a tener ese ataque? ¿En qué momento va, no va a tener ese ataque o cosas así como los, como los charizard que los puedes hacer más dragón con el movimiento del segundo community day. Con traco aliento. que pero con el sobre todo si lo haces el mega X que es tipo dragón, pero con el movimiento del primer con take que es este blasphoron anillo X, no lo hace más juego, te sirve más como el ya entonces. Eh Mucha gente. Sobre todo los que hemos jugado si jugamos el primer community. Que de hecho yo solo jugué bien el primer día del community original. El segundo lo intenté de jugar pero no pude bien. Por un debido a ciertas razones. Eh, pues fue pues así tenemos un par de ibis ahí guardados inclusive en goffes en GoTour Go canto de febrero me tocaron con unos dos o tres ibis nuevos shiny entonces pues más que nada para completar el set a mí me gusta a mí me gusta esto para completar el set que ya completaron el set todo pues varios lo están viendo como caramelos xl y todo pero pues, o sea, también en tu set Acuérdate que más adelante Si meten este Dynamax o Gigantamax Este, de algún modo Para el jugador En algún punto también vas a tener Vas a necesitar el El Ibi Gigantamax Todo peludito, todo bonito este. Oye, podemos poner la foto De Podemos poner la foto de Gigantamax, nada más para referencias de Yoyos. Podemos poner la foto de. Aquí está. Y también pongo el Shiny para referencias de Yoyos jo Viscera Adventure. O sea, ¿en, en algún momento vas a necesitar estos. Ya, sí, como que la última forma de Eevee que faltaría y ya. Pero. Pues, ¿Qué generación vamos? En la séptima. O sea, todavía faltarían dos años. Y sobre todo, ahorita han salido que como unas 12 evoluciones. O sea, hay soporte para la mayoría de ellas en el juego. Pero sí, o sea, como que están los modelos 3D y cositas, pero nada alterar que les asignaran valores de stats, de energía, o que les corrigieran sus valores de stats, dependiendo cómo lo vean. Que de hecho, ahorita no. No es que no me gusten las mega evoluciones, pero el problema es de las mega evoluciones es juntar la megaenergía. energía. que puede ser caminando, claro que sí. Pero. No sé, igual, de hecho, pues. Por ejemplo, ahorita Mito volvió por, como por cuarta o quinta vez, creo. Cuando salgan las megaevoluciones y Mito, otra vez Mito va a volver. Y hay que volver a pelear contra Mito para la mega energía y. Y todo eso, o sea, el, el, el grindeo nunca se acaba. O, o el grindeo lo a veces hasta sale mejor hacerlo después. Voy a quitar a estos niños hermosos, bebés celos gigantes. Ahora también algo que yo estaba este, diciendo en Twitter como un rant es que... Deja, busco esto. Debe de estar por aquí en... en el mejor sitio de el mejor sitio de TCG de noticias de TCG sobre el TCG Pokémon Que por ahí sufrió este hace un tiempo este un pedo en el que es como que se cayó y luego revivió de sus cenizas y Sí, de hecho, este... y Revive de sus cenizas y todo. Ajá, a ver... Paroleon no. Tower Perfection Así está Evolving Skies En agosto Tendría que salir este Evolving Skies Que sería este A ver si hay algún log por aquí ya la revelaron oficialmente. Ahí está. Com.com. Pero todavía no está. El, ah, sí, ahí está el logo de Evolving Skies. Lo, lo voy a poner aquí. Ahora, el 27 de agosto sale aquí en, en América Evolving Skies, Cielos Evolutivos, creo que se va a llamar en español latino. Un español de España que lo trae Panini y lo publica Panini. O sea, en, en esta expansión pasar todo lo de Eevee Heroes y lo de Tower Imperfection que sale en Japón más o menos al mismo tiempo. O sea que es una expansión central en Requase y Tura Y esto sale el 28, o sea, sale dos semanas, sale dos semanas después del Community Day. O sea, voy a poner el booster el pack japonés. Esto sale dos semanas después del Community Day. O sea, esto sale el 28. Y el Community Day es el 15. O sea, no sé de que ahorita estén poniendo así como que una especie de agenda y propaganda de Eevee más que nada también para incrementar la emoción y de, Wey El evento de Eevee estuvo chido y, ¡ah, qué crees! La próxima expansión del TCG va a ser de Eevee aunque no tengo TCG, aunque no me late tanto el TCG o jugar TCG, pero me gusta coleccionar cartas, como por ejemplo este... Uh -huh. Vamos a poner mi carta favorita de Vamos a poner mi carta favorita que es Spion Pimax. Vamos a buscar Spion Pimax que es esta carta favorita del público Sí, me encanta Me encanta mucho esa tarjeta O sea, todo es eso que te van a estar vendiendo por esas fechas. Y ahorita si te das cuenta también como que la misma marca le gusta meter cosas. Mira, mira ahí está este un Pimax Está bien bonito. Este es estúpidamente gigante y está acostado bien bonito en una casa. Me, me encanta, lo amo. Entonces todo es. Eso sale dos semanas después y ahorita como que la marca ha traído proyectos dos tres en conjunto Como los eventos del 25 aniversario y luego también han traído Porque ahorita que está la... Que parece que hay como que una especie de propaganda de tener eventos sobre los fósiles Sobre todo por el este... Museo de Fósiles Que abrió en Japón hace poco la exposición esta de... Que ahorita este voy a juntar las imágenes Que, que es casi una captura de pantalla bonita. Pero o sea, este. Este. Güey, Pokémon Masters primero tuvo fósiles. Luego, después le metieron fósiles a. Anunciaron que iba a estar el evento de espacio de. Pokémon Go. Y ahora, de la nada, sacan un evento de incursiones de. Ahorita de la nada sacan un evento de incursiones de Pokémon fósiles ahí, como para incrementar la emoción para los fósiles. Como de hoy, es, es mucha coincidencia. Si sí, es, es esto, acaba de empezar hace como dos horas de ese stream, dos, unas 3-4 horas ya. Y también todo el evento de fósiles del Pokémon Masters Entonces si te das cuenta como que partes de la marca van juntas O el hecho de que este, ah sí el Pokémon Go Fest va a estar ambientado en música Y regresaron a este evento de música que de hecho ahorita lo hicimos De Pokémon Masters, de música y todo Del festival musical de Pasio entonces, como que si sí puedes ver, como que ahorita pareciera que el, hay partes separadas de la marca que van en conjunto. Y Unite no, porque es algo que va empezando y que Pleiating ahorita está tomando su propia dirección. Pero... No, este, no... Pero no sé qué pase ahorita, sobre todo con lo de Hoopa. Que se supone que los eventos del día 2 del Pokémon GO Fest con los legendarios, todo fue por culpa de Hoopa. Y ahorita también Pokémon ya va a estar a terminar su historia. Que va a estar ahí centrado en la amistad del Maestro líder con Hoopa. que yo creo que más o menos igual va a estar pasando por esas fechas de finales de Agosto. Entonces entonces si la marca quiere así como que empezar a sacar cosas con cupa o algo así pues igual quién sabe para sobre todo vamos a hablar un poquito de que es Pokémon Unite que es este nuevo MOBA que a pesar de que en el anuncio no o sea como, como dijo el mismo Joe Merrick también con, mejor conocido como Cerebe en, en un tweet hace un par de días deja lo ponemos aquí en la pantalla. Uh -huh. ¿Cómo empezó y cómo va? Y vamos, vamos a deja, sacamos toda la pantalla. Ahí va. que que Joe Merrick sí dijo este cómo empezó y como va de que empezó con adiós ah, no está el la la foto aquí completa aquí está cómo empezó este Pokémon Presents el 24 de junio del 2020 o sea hace un año y sí, tardó más de un año para que salió esa cosa Y el cómo le va. Que ya tiene que... Bueno, cuando salió que 200.000 mil... Gente viendo. Dios, este... Pon, pon mi cámara un poquito más arriba. Ahí está. O sea... 20 mil seguidores. Que más que nada porque la gente es, de, está con el, el mame de los remixes de sino. ¿Para cuándo los remixes de sino? Seguramente el anuncio, que porque fue este anuncio de dos partes y fue de Ah, el 24 les vamos a dar más información Y luego ya después salió y todo es así como de wey, no queríamos esto no, Era como de, esto no es lo que queríamos con la franquicia pero aún así este está siendo muy bien recibido entre la gente ya sea jugadores este casuales jugadores este que sí les gustan mucho los MOAs como Dota Starcraft League of Legends entonces ahorita el, el juntar el, un concepto fuerte y popular trabajar o hacer prueba de servidores o sea de verdad, en el lanzamiento yo no, yo no he escuchado así como de nadie, de, de otra vez ya se cayeron los servidores de Pokémon Unite O sea, sepan qué servidores esté corriendo, seguramente los de en todo alguno o algún otro Pero no he, no he escuchado así de ya se cayó Pokémon Unite, no Mejor en estos días, este, se cayó AWS que es este soporte de Amazon para un montón de cosas. Entre ellas este. también callan otras cosas como la PlayStation Network, bancos y otras cosas. Pero esta Pokémon Unite llegó o sea, empezó con más de 100, mil dislikes del trailer y la verdad. Pues, lo he estado calando un rato No lo puedo destruir porque no tengo cómo capturar Este switch Aquí, tal vez cuando Salga en móvil Podríamos hacer algo Porque ahí sí puedo capturar Pero el problema es que tengo Cierta latencia como Se puede ver en Masters Entonces No sé si lo podamos Jugar Bien, bien, pero mínimo así como para partidas casuales tal vez Pues en general pues hay Pokémon de todo tipo, Pokémon que puedan fuertes, Pokémon rápidos, Pokémon soportes mmm, Hay muchas otras cosas El Aino el pues tiene que son como 20 Pokémon de todas las ocho generaciones, empezando con Dinosaur, Charmander, Mr. Mime llegando hasta cosas contemporáneas como Sinterace, Cramorant y otros favoritos del público como Lucario, Greninja Talonflame el hermoso pollo vendaval de Kalos pero... pues... O sea, ahorita la recepción general del público ha sido buena, la gente lo juega, mucha gente lo está estremeando Algunos ya está, están considerando pues, tomárselo como cualquier juego muy en serio y quizá a lo mejor empezar a hacer ligas, equipos profesionales. Y seguramente al rato ya que te en unos 3, 4 meses ya vas a empezar a ver cosas como Panda Global tiene sus jugadores de Pokémon Unite. Cloud9 tiene sus jugadores de Pokémon Unite Liquid tiene sus jugadores de Pokémon Unite Y así este con todos los equipos profesionales de el mundo Sobre todo cuando empieza a salir en celulares en septiembre Para todo el mundo está como que sugiriendo eso No es como que ya haya una fecha de salida oficial Ojo no, no hay nada Pero como que el mismo juego pareciera que está sugiriendo eso también por la fecha en la que acaba, como que la primera parte de la season o la primera season del competitivo y todo. Pero. Mmm, pues el juego es rápido. Mmm, el Switch nada como que sufre de baja de frames cuando. Hay muchas cosas en pantalla, o sea, de que ya ahí tienes abontonados, este un 3 contra 3, un 4 contra 4 y todo el mundo está sacando especiales y efectos y cosas así. Es ahí donde sí le pesa un poquito a la Switch. Y hasta inclusive el juego te muestra la estabilidad de cuadros en la pantalla todo el tiempo, que siempre es 59. corre a 59 cuadros estables casi siempre. Ya cuando pasa eso de que ya hay muchas cosas baja como 45, 40, pero en general... Es más, solo por eso este me gustaría entrar a Twitch nada más así como a ver este, de reojo cómo están los stats de UNITE Sí, ahorita ya desbancó a Skyward Sword en como el juego que... Como el exclusivo de Nintendo que más gente lo está viendo. No, este no. A ver aquí. Ahorita... Lo están viendo 62.709 espectadores y tiene 42.698 seguidores. O sea, ahorita en español no tienes... A ver, este... No, recomendado para mí no. Lugia Corp está jugando. Ahorita hacemos raid y quizá juguemos. Ahorita que terminemos de grabar esto. No, por, por espectadores. Tiene 600. Ah, el, el más visto ahorita tiene. Es el Critical. Critical tiene casi 20.000 ahorita de viewers. Igual también hay otros que no son tan... Así como que tan populares, hacia ese nivel extremo. Pero esta shofu que es juega Smash y tiene 3000. Está Void que también le entra mucho al League of Legends y tiene 3000. O sea, a ver, podemos este para usar Souls, no Image, no este. No, media source no Window Capture Añade una nueva fuente pero ponme abajito de, de la cámara ¿no? ¿Sí? o, sea, o sea, porque si digo cosas así no las ven O sea, esto es Pokémon United en Twitch ahorita o sea, digo que Está el Critical con sus casi 20.000 viewers Está Shofu que juega Smash Está el Mystic 7 que estremea más que nada porque más que nada es conocido por sus videos de Pokémon GO está el void está en trainer tips que es otro conocido de Conco ya luego este hay otros más abajillo entonces Pues, a ver más vamos, vamos este a, vamos a ver el LubiaCorp. vamos a mostrar el, el stream del LubiaCorp. ahorita que, que empiece de hecho lo, sí lo vamos a just, yo creo que sí vamos a ajustear al LubiaCorp. ahorita que que acabe esto rant pero más que nada este. es eso, o sea, el, el juego tiene mecánicas sólidas. No sé qué le puedan ir metiendo con el tiempo. Porque desconozco mucho del género. Lo que sí es, obviamente, si le tienen plan a meter son más. Pokémon digo hay 898 como ahorita, con Storm Master y que no creo que todos sean jugables, digo, ahí hay como que sirven, eh, o ahí sea, como para estar en la jungla o cosas así, este, el, el Corfish, el Otino. inclusive en los otros modos salen como como y Vabra También como jefes que sale este, Avalok, Regigas, aptos o sea, como que eso es lo que pueden ir cambiando los jefes y los efectos que hagan Pero fuera de eso el, el que hagan cosas más creativas y otras cosas Es lo que le espera el futuro del juego Quién sabe, qué más pueden meter en el futuro No sé, este... Más... Bueno, de Pokémon, que qué otro Pokémon así como que sea medio... Importante puedan meter, el Zeptile tal vez o sea, sobre todo como que más que nada los que están poniendo son pípedos. O sea, que caminan dos patitas, como el greninja, Ninja, Cinder, Ace, Pikachu, etc. Pero, a ver ¿qué? qué nos sorprende el juego. Y creo que con eso se termina esta hora de ranteo y de cositas así. De noticias con ranteo. Más que nada eso es como que quiero que sea el sucesor de... Del antiguo Pica Noticias. ¿Por qué lo estamos haciendo así ahora? Porque es más rápido y creo que puedo dar opiniones un poquito más honestas de las noticias o de qué me parecen las cosas o cómo me siento al respecto. Digo, sí me gusta hacer Pica Noticias, pero. Uh, además de que soy una persona que. se tarda mucho en. hacer las cosas. Porque me puedo distraer así como de, oye, este, sale esta cosa, oye, que me invitaron a jugar esto, oye, que pasé esa otra cosa, oye, que hay community day de esta cosa, y o okay, que tengo que entregar tareas y trabajos y todo. Entonces, este pues creo que lo mejor ahorita para mí va a ser tomar este formato de streams con grabación de ranteos y opiniones y teorías sin bases. Y pues. Es todo Creo que vayamos terminando el stream Y esta grabación Entonces quienes están viendo terminando de ver esta grabación Pues aquí se termina Muchas gracias y nos vemos luego Bye